Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un cordial saludo. Soy el padre Víctor Ortoñez de la diócesis de Neiva. He Iniciado en días pasados un ejercicio formativo en la Universidad de Cartagena, la maestría Recursos Digitales Aplicados a la Educación. Lo que voy a compartir a continuación corresponde a una experiencia evaluativa de un proceso que llevamos aquí en nuestra diócesis. Quiero partir este, esta reflexión con una frase de Tania Byron, que es una eh, psicóloga pedagoga que en el segundo Congreso de Educación y Tecnología decía, la tecnología por sí misma no transforma, es la escuela, la pedagogía, la que transforma, la que hace procesos transformativos. El ejercicio que les compartiré en esta oportunidad responde a tres momentos. Primero, ubicar y compartirles un poco lo que es la experiencia formativa que acompaño a través de la Escuela de Formación Cristiana San Pío X. El segundo momento corresponde a una reflexión a partir del uso de los recursos digitales en esta experiencia. Y por último, respondemos la pregunta, ¿cómo ayudaría en la práctica laboral un plan de búsqueda, selección y análisis de recursos digitales? ¿Cómo nos ayudaría una, un ejercicio evaluativo. Acompañamos la escuela de formación San Pío X, que tiene toda una historia en nuestra diócesis, primero en la SPAC y luego a través de este nuevo formato San Pío X. Inicia como un proceso semi a distancia o semipresencial, donde los laicos venían eh, una vez al mes, reciben unas indicaciones, una evaluación, unos módulos, un trabajo, y así se va avanzando módulo tras módulo. Con la pandemia se hizo necesario reinventarnos y aparece así la educación virtual, la virtualidad. Nos valemos ahora de unas herramientas, de un ambiente virtual, de unos recursos digitales, de unas estrategias virtuales para cumplir con el objetivo de formar a nuestros hermanos en su proceso de fe. ¿Cómo ha sido la experiencia al aplicar los recursos digitales en esta nueva eh, realidad el proceso de formación de laicos, pues este ha sido un proceso bastante enriquecedor. En primer lugar, nos, nos ha permitido re, reinventarnos, nos ha permitido afrontar una nueva realidad. No podíamos encontrarnos y a través de los recursos digitales, de las herramientas, de los ambientes virtuales, de las TIC y de las TAC, hemos podido dar un paso adelante. Eso ha sido lo primero. ¿Ha significado evolucionar? Claro ha significado aprender, ha significado eh, profundizar, meternos en el mundo digital, en la tecnología. Cuando empezamos esta, este nuevo formato virtual, no teníamos ni idea de muchas cosas, pero hemos ido aprendiendo todos. No solamente nosotros como apoyo, no solamente nosotros como tutores, sino todos, todos, todos nuestros hermanos, todos los amigos que hacen este caminar, todos hemos tenido que aprender. Y por último, pues nos ha significado también nuevos aprendizajes. Estas experiencias favorecidas por, primero por la especialización y ahora a través de esta maestría, pues significan la ventana a un nuevo mundo de aprendizajes. Bueno, viene ahora la pregunta, ¿y cómo ayudaría en esta labor que estamos realizando un plan de evaluación, de búsqueda, de selección y análisis de los recursos que tenemos. Pues esto significaría varias cosas. En primer lugar, pues mejorar, mejorar el producto, mejorar la calidad. Significa mejorar los recursos educativos. En este ejercicio, buscando, mirando, hemos perdido en algunos casos tiempo y también dinero porque a veces buscando recursos digitales apropiados, pues hemos invertido. En la medida en que vamos analizando y vamos generando un plan, pues vamos buscando los que realmente necesitamos y nos quedamos con ellos. También significaría facilitar los procesos de aprendizaje, porque recuerdo cuando empezamos, iniciamos con Classroom, eh, fue muy complejo, nuestros hermanos se les complicó asimilar el tema del correo electrónico, el tema del de, de algunas, algunos permisos que hay que dar no se pudo después experimentamos con Wordpress, un plugin en inglés pero luego analizando y mirando nos cambiamos de plugin ahora estamos con otro recurso y que ha facilitado incluso en el idioma eh, ahora pues en español hay una mejor ambientación pero sin duda evaluar en este momento diseñar un plan nos significaría mejorar y eso se trata, que cada día mejoremos, que cada día aprovechemos más y mejor los recursos, que cada día los hagamos más eficientes, que cada día avancemos. No se trata solamente de acumular conocimiento, sino que mejoremos también la práctica y la vida, porque eso se trata, de mejorar la vida, de ser felices. Bueno, agradezco a todos ustedes, queridos amigos, muchos de ustedes conocen nuestros procesos formativos y quisiera dejarles la inquietud que me hagan un comentario sobre esta Experiencia de la Escuela de Formación Cristiana San Pío de X. Con la evaluación que hacíamos, hemos ido mejorando, implementando algunas herramientas, pero a partir de este ejercicio, quiero invitarlos para que me ayuden a mejorar. Quiero ofrecerles un mejor servicio. Quiero que hagamos más eficientes el uso de los recursos. Gracias a todos por su cariño, por su apoyo. Muchas gracias a la Universidad de Cartagena por brindarme este proceso formativo y este momento de evaluación.